Eh, estoy en la base de datos, supongamos que en este caso ustedes están en la, base, en la biblioteca de la Católica Y presionen Scopus ¿bien? Y les va a pedir autentificarse, como en este caso yo ya estoy autentificado Me ingresa directamente a, eh, al buscador Entonces como les dije, ah, yo trabajo con evaluación en línea Entonces le pongo Evaluación porque yo creo que así se dice evaluación en inglés. Y le, le pongo eh, en línea, se dice online. Y además tiene que ser en matemática. Entonces eh, puede ser que en matemática sea maths eh, o matemática o de un montón de manera Entonces le voy a poner math asterisco. Eso significa que todas las palabras que empiecen con math. ¿Ya? Podría ser maths, mathematics, eh, el singular, plural, etc. Etcétera, etcétera. Y pongo buscar. Y me salen 2037 resultados, lo que es demasiado, ¿cierto? O sea, como nadie puede leer 2037 resultados. Y además, si yo leo el primero, por ejemplo, dice eh, un, eh, el, como la eficiencia computacional de branch and bone, algoritmo en la permutación del scheduling problem. No tiene nada que ver con lo que yo quiero ver, porque son sistemas de evaluación en línea para eh, aprender matemáticas. Entonces, por ejemplo, uno empieza a buscar y se da cuenta, pucha, parece que busqué mal. Eh, entonces, eh, claro, es que en realidad parece que evaluación en inglés no se dice evaluación, sino que generalmente se trabaja como asmen. Es una cosa. Por otra parte, aquí uno podría filtrar por año. Bueno, yo en realidad voy a revisar los últimos tres años. ¿no? Pero los últimos tres años igual son como 500 artículos. Eh, aquí al lado, por ejemplo, una de las cosas que ustedes pueden filtrar... Podría solamente quedarme con los artículos y no con los eh, con las conferencias. Entonces me centro solo en artículo y ahí reduzco mi búsqueda. Eh, entonces, por ejemplo, ah, mira, voy a hacer algo. Voy a editar esto. Y yo quiero que en el título aparezca matemática. Porque esto es pura teoría de conjunto. Si ustedes. Eh, aplican una condición más restrictiva El conjunto se achica Entonces en este caso Por ejemplo, de partida Yo no lo voy a buscar como evaluación Sino lo, que lo voy a buscar como assessment Todo este proceso De cómo lo estoy haciendo se dan, Después se van a dar cuenta que está todo malo Pero más bien es como, cómo uno empieza a hacerlo Y cómo uno se empieza a equivocar Después le voy a decir Efectivamente cómo se tiene que hacer eh, como De manera sistemática Y que sea mucho mejor y aquí en matemática, en vez de buscar en el, en el artículo, o sea, en el título, en el abstract y en el keyword, quiero que aparezca eh, en el título. Entonces, esa condición es mucho más restrictiva que aparezca además en los otros campos. Y ojo que puse un I como operador porque yo quiero que, que hable de estas tres cosas. No me interesa, por ejemplo, un artículo que hable solo de ASMEN y no de ONLINE. O uno que hable de cosas online y no de Asmen. Entonces tiene que ser un I. ¿Ya? Eh, y por ejemplo aquí lo voy a poner limitar a... Tipo de documento. Artículo o revisión bibliográfica. Review una revisión bibliográfica. Ya me aparecen 119 ya ya es más razonable porque fui restringiendo algunas cosas pero hay otro problema que en realidad y, y si evaluación igual me servía evaluación o asmen eh, y se dirá de otra manera también evaluación alguno de ustedes conoce alguna palabra en inglés para decir evaluación cuando usted en el U, cuando le decían vamos a hacer un control corto ¿cómo le llamaban Quiz, ¿cierto? Quiz. Quiz también se dice, porque es una palabra en inglés, no, nosotros no usamos esa palabra en nuestro idioma. Chuta, entonces, Fish. es ASMEN, evaluation, quiz, test. Eh, de hecho, yo las tengo anotadas aquí, porque el otro día estuve haciendo eso, por eso lo tengo bien fresco. También, en, en, en, esto tiene que ver con a veces con traba, tarea para la casa, y tarea para la casa en inglés se dice homework, eh, examination, o sea... Solamente en relación al proceso evaluativo hay como seis palabras. Entonces, en estricto rigor, dado un tema, matema, o un tema, por ejemplo en este caso un objeto matemático, ustedes tendrían que ver de todas las maneras que se dice ese objeto matemático. Es una cosa. Y entonces, ¿cómo se agregan todas esas opciones? Yo la, un, lo, que, lo que hacía antes era, hacía esta búsqueda, descargaba esta información. Después iba a editar la búsqueda, descargaba la información. Y era un era un muy complicado eso. Y me di cuenta que hay una forma más sencilla de hacerlo. Que es usando operadores lógicos. Entonces. Eh, me voy a editar y aquí voy a poner avanzado. Fíjense que aquí aparecen como los comandos con los cuales esta cuestión busca. Ya, entonces, por ejemplo, yo de partida eh, quiero hacer variaciones de la palabra "asmen", porque se dice de un montón de formas distintas. Entonces, lo que voy a hacer es mm, mm, mm, mm, aquí poner un paréntesis. cerrar otro paréntesis acá y aquí voy a colocar OR, que es O y eh, title, eh, voy a elegir título, abstract y palabras clave y entre paréntesis voy a colocar eh, evaluation después voy a colocar OR y voy a colocar título palabras abstract y palabras clave ¿Qué más dijimos? Quiz. ¿Se entiende la idea, cierto? Y tendría que hacer después lo mismo con online. Porque, por ejemplo, como yo trabajo con evaluaciones en línea, esto se puede decir online, eh, basada en computador. Se puede decir eh, automática, eh, digital, web. O sea, en, en la palabra, en la parte de online, también tendría que poner un operador grande con varios O, con todas esas posibilidades. Y después, bueno, y después coloco buscar. Ah, y otra cosa, que yo, yo particularmente en este momento yo estoy trabajando con un problema que tiene que ver con eh, feedback. Entonces, para restringir un poco, cada vez que uno pone un operador y a chica cada vez que uno pone un operador o agranda, entonces eh, voy a poner and eh, eh, Profe, ¿lo puedo molestar un poquito? Sí. Disculpe, quisiera pedirle autorización para, para retirarme porque tengo unas cosas que hacer en la casa. Dale, dale, sí, si esto va a quedar Le pido disculpas, pero... Sí, no te preocupes, si estamos, estamos todas las mismas en esto de ir okay. a clase y hacer las cosas en la casa y todo. Ok, nos vemos el otro viernes entonces. Ya, Muchas perfecto. gracias. Ya. Chao. Chao. Eh, entonces voy a poner acá feedback. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo me voy a centrar en las... En los artículos que eh, en el título, en el abstract o en las palabras clave use, utiliza la palabra eh, ASMEN o EVALUATION o QUIZ que en el título, en el abstract y las palabras clave hablan de matemática y que en el título y las palabras clave hablen de feedback es decir, que se restri restrinjan a eso cada vez que uno le pone una condición, esto es el chica si yo coloco buscar Me restringió 36 documentos. ¿Ya? Y eh, entonces supongamos que esta ya es mi búsqueda final. Yo refiné, busqué todas las palabras que se parecían. Eh, los que se referían a un mismo tema. Entonces para descargarla uno presiona, la selecciona primero. Presiona exportar. Y eh, pone CBS que es el Excel básicamente. Pone el CBS. Y eh, colocamos eh, que me, me entregue el autor, el título del documento, el año, eh, la revista y eh, la cantidad de citaciones. Pero podría poner más, mm, más campos, pero por ejemplo yo voy a elegir eso. Y voy a poner, poner exportar. Y después presiono este botoncito. Ah no, en realidad me lo empieza a descargar automáticamente. Ahí. Eh, y me descargó un Excel con todo esto. Entonces, ahora lo que me descargó fue una lista de artículos que ustedes después tienen que empezar a revisar. Bueno, y les tira toda esta cuestión, que está como mucha información toda pegada. Entonces, eh, ah, pero no nos están viendo el Excel, ¿cierto? Están viendo solamente el... El navegador, ¿o no? no? Yo veo el Excel. A ah, ver el Excel, ya va acá. Ya. Se ve el Excel, profe. Y se ve una cuestión horrorosa, ¿cierto? Con muchas cosas. Qué sí, rico. Sí. Sí. Entonces, junto. entonces eh, en Excel vamos, vamos a aprovechar de ver algún. ¿Conocen la herramienta es eh, texto en columnas? Fíjense que en cada, por ejemplo, en la celda eh, B2 no hay nada. Está todo en cel, eh, la celda B1. Sale el, los nombres del autor, el nombre del artículo, el año y en la revista. Todo junto. Entonces yo para poder tratar esta cuestión necesito separarlo. Entonces selecciono la columna. Me voy a datos. Y pongo texto en columnas. Pongo, elijo delimitados. Y... Eh, yo veo, eh, ¿bajo qué me lo separa? Si me lo va, separa bajo una, o un espacio, un punto y coma, una coma, una, lo que sea. Y en este caso yo voy a colocar unas comillas. ¿Por qué comillas? Porque el título del artículo está entre comillas. Entonces yo presiono finalizar. Y me separa toda esta cuestión. Eh, ahora me lo separa en una cosa más agradable. ¿Ya? Incluso aquí ustedes pueden hacer lo mismo con el año Para que les quede el año solo Ustedes también podrían separarlo por coma. Entonces les tiraría una coma en una columna El año en otra columna Y la otra coma en otra columna Y así van limpiando un poco esta base de datos ¿Ya? Science se la entrega como más limpia Pero eh, Scopus tiene esa pana de ahí ¿Ya? Ahora Estas cuestiones están en inglés, ¿cierto? ¿Cómo? Eh, si yo ni cacho inglés ¿Cómo lo hago? Máscima la tengo que leer el artículo en inglés Bueno una solución es usar, eh, yo lo que hago es lo siguiente, eh, selecciono, no sé si todo, pero supongamos que selecciono hasta el 20, ¿ya? 20 títulos. Me voy al navegador y ahora voy a abrir otra página que se llama DeepL, que no es el translator, que este es mucho mejor que el translator de Google. Y un traductor, y coloco, eh, ¿cómo se llama? Pego, eh, bueno, aquí me está traduciendo al francés, pero yo quiero al español. Ya, copio, vuelvo al Excel. Y aquí al lado eh, voy a pegar los títulos en español. El computador está medio lento como estoy grabando pantalla. Eh, está, está más lento de lo normal. ¿eh? Ahí está. Entonces, fíjense que aquí ya me, empieza, me, me tradujo los títulos. Y por ejemplo lo que yo hago y que les recomiendo... Es eh, ir descart descartando cosas que no son. Porque esto, finalmente esto es un buscador. Y hay algunos que igual no van, a, no van a tener nada que ver con lo que ustedes están haciendo. Entonces dice, primero una evaluación de un programa de desarrollo y aprobación de matemáticas temprana en línea para maestros de primera infancia. Eso no es evaluación en línea, no es lo que me interesa. Entonces le pongo, qué sé yo, descartado Y empiezo, y, y, y supongamos que yo me quedo con algunos. Ah, mira, sé que este artículo sí me interesa. Supongamos que... Este de aquí, eh, desenvolviendo eh, el impacto in, intertemporal de la autorregulación en un entorno de matemáticas combinadas. Supongamos que me interesa ese artículo. ¿bien? Copio esto. Copio en la celda. Voy al navegador y ahora sí pueden usar el Google académico. Eh, presiono Google Académico. Pego el, el título y me aparece el, este archivo. Si yo hago clic. Me aparece acá pero no me deja descargarlo. Por ejemplo aquí dice... Tener acceso, pero cuando ustedes presionen este botón eh, Les va a decir Pague por él o, suscribe, o tiene que suscribirse, no sé qué Entonces hay otro sitio Yo creo que su cabeza está a punto de explotar Con tantos sitio que le estoy mostrando Se llama c -Hub, Que es la, el de la página que yo le había dicho Que es para piratear en el tipo. Entonces Selecciono el enlace que me tiró la revista Voy aquí a c -Hub, Lo pego Y me descargo el artículo. Luego voy a Mendeley, porque se acuerdan que vimos Mendeley, y lo arrastro hacia ella. Eh, lo arrastro hacia ella y empiezo a leerlo, a estudiarlo, no sé qué. Por ejemplo. Eh... Les voy a mostrar este de acá. El otro día lo estuve leyendo y aquí le, le empecé a poner eh, eh, las observaciones que yo tenía del artículo. ¿Yeah? Entonces, eh, y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que hago, les voy a mostrar el, el Excel que tenía, que tengo de, con los artículos. Eh, Leo y por ejemplo, ya, este es de otra cosa. Pongo, es de otra cosa. Eh, es, y en los que voy leyendo pongo algunas observaciones de cosas que me interesan en relación con lo que yo estoy buscando. Algunos más extensos, como por ejemplo este de aquí, etcétera etcétera Entonces de esa manera ustedes se van armando una lectura sistemática de algún objeto matemático, de alguna teoría, de esto o del otro. Ahora, eh, me imagino que una de las cosas que a ustedes les complica es el tema del inglés, ¿cierto? Entonces pueden usar el, el traductor. Eh, para traducir el artículo, de hecho, incluso pueden traducirlo um, si, si ustedes pasan el PDF del artículo a Word y después meten el Word ahí en, en ese mismo sitio que yo les mostré, les traduce todo el documento. Eh, Pero pues lo que sí que, por ejemplo, permite como la versión gratuita, como creo que dos o tres artículos cada 24 horas. Entonces, yo espero, como cuando tengo que traducir un artículo, espero unas 24 horas. Por ejemplo, y no los traduzco todos, sino que más o menos le echo una mirada. Ah, mira esto, eh, sí, esto es de algo que me interesa y cuando hay uno que quiero leer realmente completo, eh, lo traduzco. ¿ya? Eh, pero yo también le mostré cielo. El cielo para ustedes va a ser el cielo porque profe, hay cosas en español. ¿Sí? Profe Jorge, el, el programa que tú dijiste, el Ski hub, es solamente para bajar el archivo, ¿verdad? Para bajar el archivo, sí. Sí, ya. Ese para bajarlo. Eh, entonces vamos a cielo. Este va a ser el cielo para ustedes porque de partida está en español. Entonces voy a hacer el mismo proceso que hice antes, pero en este caso eh, evaluación voy a poner en línea. Fíjense que si yo pongo solamente eso, me aparecen 694 artículos. Entonces nuevamente tengo que empezar a limpiar esto. Evaluación en línea y voy a colocar matemáticas y voy a colocar eh, retroalimentación. Y, y aquí yo puedo elegir entre todos los índices o si lo elige, eh, por ejemplo, en el título. ¿ya? Pero en este caso lo voy a poner todo para ver qué es lo que me aparece Dicen que no se, no se encontraron resultados para su búsqueda quizá es muy restrictiva entonces voy a quitar retroalimentación porque a lo mejor el artículo en español no se dice así o no, no aparece y ahí me aparecen cuatro fíjense que solamente son pocos son pocos poco artículos los que hay en español sobre esto como hay poco artículo yo tengo que ir a la otra base de datos en inglés entonces la recomendación es buscar primero en español y si no hay tienen que ir a inglés si tienen la suerte de lo que ustedes están haciendo, eh, y, y de hecho, por ejemplo, supongamos que le aparecen muchos artículos para ir refinando, ustedes pueden ir colocando algunos términos para que, vaya, para que le refine la búsqueda. Por ejemplo, aquí dice, modo de la aceptación de evaluaciones de línea matemática. Ah, eso tiene que ver con lo que yo hago. Ticket. Satisfacción de los estudiantes en un curso propedéutico de matemática en y modalidades. Bien, también me sirve. Sistema de evaluación de rendimiento escolar en el estado de Sao Paulo, mapeando las tendencias temáticas de la producción científica brasileña. Eso no me tinca, no, como que no tiene que ver con lo, con lo que yo estoy, con lo que hago. Diagnóstico cardíaco basado en la probabilidad aplicada a pacientes con marca paso. Nada que ver. Entonces ahí ustedes van seleccionando y van eligiendo los artículos que, que... Incluso por ejemplo ustedes lo pueden colocar de esta manera. El problema quizás es que yo puse evaluación en línea como una sola frase. Y ese eh, lo hace tan restrictivo. Entonces. Eh, yo aquí voy a colocar evaluación. Solamente. Y como otro. Eh, en línea. Eh, primero lo voy a poner online. Porque a lo mejor nosotros combinamos eso del español con el inglés. ¿Cierto? Entonces. Y ahí me aparecen tres. Eh, y, y si yo voy aquí, um, aquí mismo, yo podría colocar lo siguiente, online, or, eh, porque aquí funciona con los mismos operadores, en línea. Entonces, eso me agrega tanto los que dicen online como los que dicen en línea. Y ahí me aparecen cinco. Entonces, ustedes, eh, primero, cuando estén buscando en relación a su trabajo, a su objeto matemático, etcétera, etcétera, ustedes van a tener, eh, en un principio, tanteando los criterios, pero después intenten que no se les pase, por ejemplo, algo que a mí me pasó a mí y que después me hizo trabajar mucho. Cuando yo estaba haciendo el análisis, de repente, muchos artículos se referían a un artículo que era sobre álgebra y en mi búsqueda no aparecía. Claro, porque yo busqué matemáticas, pero no busqué eh, por ejes. Entonces, habían, eh, claro, encontré los artículos que se referían a evaluación en línea en matemática, pero no a los que evaluación en línea en cálculo, en álgebra, en estadística. Entonces, chuta, tuve que eh, o sea, agrandar ese campo a todos esos temas para que, por ejemplo, me apareciera ese artículo que un montón de artículos referenciados. Entonces, la idea es que de esa manera sea sistemática la búsqueda. ¿Ya? Eh, eso, eso sería. O sea, eh, buscar en cielo primero eh, y después eh, si es que la búsqueda es suficientemente rica, perfecto, eh, pero después, eh, porque por ejemplo, eh, por, ¿y por qué les digo esto? Porque por ejemplo el año pasado eh, a los, a los estudiantes decían no hay mucha investigación en relación al aprendizaje de las funciones. Mentira, en en el, en el Google académico no, aparecen algunas, otras no aparecen. No, tampoco sale qué tipo de indexación es. Y claro, en sí lo puede que hayan pocas, pero en Scopus y en Web of Science hay un montón. Entonces, eh, hacer la búsqueda bibliográfica de verdad. ¿Ya? Eso, chiquillas y chiquillos... Gracias, profe. Ya, pues, y les mando después el enlace Chiquillas. del... Chiquillas. Exactamente. Les voy a mandar el enlace de, de este video, eh, porque seguramente... ¿Cómo era? ¿Cómo fue? ¿De dónde era? ¿Dónde había que apretar? Ahí en el video va a aparecer todo. Ya. ya. ¿Se puede descargar, profe, el video? Se lo, yo lo voy, a hacer, lo voy a subir a YouTube. Yeah. Le voy a mandar el enlace a YouTube para que si no les gaste espacio en su computador. Y el otro también lo mandó, es que parece que no lo tengo. Yo lo mandé, lo subí a la plataforma, no sé si tienen acceso a la plataforma. ¿El de no, Mendeley? No, lo puedes. Se los voy a mandar al correo, el de Mendeley. Ya, gracias, Jorge. Y también este de, de la búsqueda sistemática en la bibliografía. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya pues, Que estén súper bien, cuídense. No sé si tienen alguna duda, alguien, consulta, reclamo, sugerencia. Yo sé que me van a echar mucho garabato cuando estén haciendo este proceso, pero a la larga, a la larga, eh, <risa> va, eh, va, van a adquirir una valiosa herramienta de investigación. Muchas gracias. Profe, si hay dudas en la semana, ¿podemos contactarlos? Por supuesto. Escriban y escriban con copia todos, por favor. Okay. Porque igual, si me escriben a mí solo, yo igual les voy a responder con copia a todos. Bueno. Eso es para, como quien, por si todos tienen la misma, seguramente todos tienen la misma duda. ¿eh? Y, y pregúntenos más, aunque ustedes encuentren que es una tontera. Que capaz que lo sea, pero igual tienen que preguntar. ¿Ya? Sí. Que estén súper bien, cuídense. Chau. Chau.